Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Muy buenas tardes a todos, nos encontramos como siempre todos los viernes en el programa de Conciencia Tech, a través de nuestra página de Facebook, Conciencia Tech, a través de la página de Tráfico 109, que es la estación de radio del Tecnológico de Monterrey en Puebla, y obviamente también eh, a través de la estación de Tráfico 109, para todos aquellos que nos siguen por internet, el día de hoy, que es eh, 4 de marzo, y que estamos muy contentos de estar por aquí, en nuestro programa, como todos los viernes. Hola, Raúl, ¿cómo estás? está David? Muy bien, muy contento de estar aquí, este, ya cerrando la semana nuevamente, nuestra tercera semana de clases, con mucho ímpetu, con mucha este, alegría de, de estar conviviendo con los chicos ahí en, en, la, en las aulas, en la cafetería, estar viendo el movimiento en el campus, la verdad es que es revitalizante. Este... Justo hoy tuve una sesión de, de coaching, ahí yo como coachija precisamente, y, y bueno, fue la segunda, tuve dos esta semana y en ambas me preguntaban que cómo estaba y justo terminaba de dar clase y decía, no, la verdad es que me siento muy tranquilo, en calma le digo, porque ahorita que nos hemos reunido, eh, termino de dar clásicos y normalmente tengo ese, ese, esa sensación una vez que concluyo, ¿no? Entonces, la verdad es que padrísimo, muy muy contento y bueno, mucho más contento de estar aquí contigo, con Andrés que está tras bambalinas y obviamente pues con las personas que nos escuchen. Así es, gracias a nuestro productor que está en cabina y esperemos algún día de estos poder visitar ya la cabina y regresar a una transmisión ahí en vivo, que es como iniciamos este proyecto, que ya tiene algo de tiempo. Y la verdad es que qué gusto estar aquí y qué gusto que estés ahí. este Hoy estuviste en plan de coaching tienes a tu coach en el, la certificación, entonces. Y así es, es parte, digamos que ya del cierre, eh, teníamos eh, había que tener unas sesiones de de coaching y la verdad es que han sido bastante gratificantes excelente no y la próxima semana y, a, y como empezando a tocar estos temas que creo que, que el tema que vamos a hablar el día de hoy que tiene que ver con juzgar para reflexionar y no para eh, denostar o para acabar con algo que es importante este justamente hablando de eso y que es un tema que tocaríamos en otro momento, pero la semana que entra viene el 8 de marzo, ¿no? que es el Día Internacional de la Mujer y precisamente es una conmemoración de un día, no es una celebración ni nada por el estilo, es una conmemoración, y el TEC va a tener un, varios, varios, varios eventos que los invitamos a que participen o a que estén pendientes desde las conferencias y todas las actividades que se van a estar llevando a cabo sobre esto, y creo que es un buen punto, Raúl, para hablar precisamente de cómo juzgar te puede ayudar a reflexionar para generar algo distinto cómo es esta situación que surgió a partir de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Sí, es muy pertinente. Al final de cuentas, como dices, estamos cerca de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y en el TEC pues va a haber distintas actividades, paneles, conferencias, este, pues involucramiento por parte de la comunidad en general. Y bueno, todos estamos invitados a participar al final de cuentas, a, a sumarnos al respecto de cierta manera, y sí, definitivamente, el tema de hoy tiene que ver con ello, con otras eh, posturas, al final de cuentas, cuando nosotros estamos a favor de algún movimiento, de algún, justamente, pues, estamos, eh, cuando ciertos cierto grupo de personas o nosotros mismos somos activistas hacia alguna visión en particular, este, y lo importante es ver cómo nosotros al final vamos a integrarnos, a sumarnos como parte de una sociedad y no a dividirnos más, porque eso creo que es, esa es la naturaleza precisamente, o es uno de los componentes principales del feminismo, ¿no? Buscar esta igualdad al final de cuentas de derechos, de oportunidades, pero lo sobre todo también tener esta integración, este, y, y no, no, este, no no causar esta división. Sin embargo, pues de repente esta, estas, estas situaciones este, suelen ser polémicas o controversiales porque nosotros mismos lo provocamos de esa, de esa forma, ¿no? Efectivamente, y es eh, como les digo, es un momento donde eh, a partir de que probablemente se estuvieron muchos juicios desde otro punto de vista se ha ido eh, viendo cómo va siendo más inclusivo este tipo de... Eh, tienen mayor peso todo este tipo de, de equidad de género y cuestiones de dignidad humana, que es algo que anteriormente no, no, no se veía tan fácilmente en las empresas y en, la, y, y en la industria y en cualquier otro lado. Creo que esto ha venido a, a ir rompiendo esos paradigmas que, machistas, que pues, ven, vivimos de una cultura de este, de este tipo, y que nos ha abierto a, a emitir juicios, pero para reflexión. Y creo que en ese juicio para reflexión nos permite ganar, ganar, que ese es el, el, el aspecto importante, ¿no? Al final de cuentas somos seres humanos, y como seres humanos emitimos juicios, ¿no? Juicios eh, todo el tiempo, todo el tiempo estamos emitiendo juicios, y hay que cuestionarnos nuestros juicios, porque a veces estos juicios nos llevan a decir esto es negro o es blanco, o esto es malo y es bueno, y no nos permiten voltear del otro lado para ver qué, qué reflexión tengo que hacer yo antes de decir esto es malo o esto es bueno. Sí, es, sí no, no, hay, eh, no precisamente vivir en esta dualidad, Uh, en este, justamente, como pues si fuera un código binario en que o es claro o es oscuro, sino que también hay esta posibilidad de, de, de matices, sobre todo, de matices para comprender por qué las por qué las consecuencias de lo que vivimos, ¿no? Creo que eso es lo fundamental. No, no eh, tratar de evitar irnos al extremo de, de juzgar, como tú dices, en bueno o malo, simplemente porque no nos gusta, porque no coincidimos, porque no, no va acorde a nuestro, a nuestro modelo de mental, pero eso no quiere decir que sea malo al final de cuentas, ¿sí? Este, lo hemos hablado con diferentes recursos que utilizamos en nuestro día a día, como puede ser el dinero, como puede ser la tecnología, ¿sí? Este, todas estas cuestiones que de repente, por poner algunos ejemplos, son su son sujetos de de conversaciones eh, que llegan a la polaridad, ¿no? Entre si que sí si, sí si, si la tecnología es algo malo, al final de cuentas que si nos va a quitar el trabajo, que si nos embobamos con ella, que si muchas cuestiones y al final todo depende de justamente cuál sea la motivación a partir de la cual lo utilizamos y cuál sea el propósito de la misma, ¿no? Al final de cuentas y eso eh, igual las decisiones que tomamos muchas veces no conocemos el contexto que está detrás que justifica precisamente las determinaciones que, que llevamos a cabo y a ojos externos pueden parecer malas, buenas y eh, utilizamos más el juicio para condenación que para una reflexión. Y, y creo que esto es parte fundamental, ¿no? Y analicemos un poquito, ¿no? El juicio, ¿no? El juicio como tal, o sea, como decíamos, tú como ser humano, Raúl, y yo como también, siempre estamos emitiendo juicios, ¿no? Desde un ejemplo muy simple, como puede decir, ahorita estoy tomando mi café y lo tomo y este café está muy caliente y para otra persona puede decir que está medio caliente o para otra persona puede decir que está tibio, ¿no? Entonces ese es un juicio muy claro y eh, muy ejemplificado y que puede ser burdo. ¿No? Pero también los juicios puede ser una crítica feroz a un compañero de trabajo, a un jefe o a un subordinado, ¿no? Y eh, todo juicio viene sustentado en algo que viene en nuestro cerebro y que ya lo hemos hablado muchas veces, la parte límbica, la parte del cerebro reptiliano y la parte prefrontal, y siempre viene acompañado de una emoción, de eh, emocionalidad el juicio siempre va a venir acompañado de una emocionalidad como tal. Y entonces hay que preguntarnos, ¿esa emocionalidad de dónde nos viene? Porque si estamos emitiendo un juicio como este que estoy diciendo, de eh, feroz sobre un colaborador, un líder, un ¿qué hay detrás de, emocionalmente que me está causando emitir esta, esta serie de palabras que estoy diciendo? ¿no? Así es. Sí, como tú dices, muchas veces está esta cuestión de eh, no reconocer que hay una emoción detrás y por la cual podemos a, a, incluso ser ofensivos contra alguien sin tener un sustento claro. Eh, creo que es, es, es fundamental el poder eh, aprender a reconocer esas emociones, aprender a gestionarlas adecuadamente, como, como lo hemos hablado, igual que hablaba de la tecnología sobre el dinero hemos hablado también que las emociones pues igual muchas veces están sujetas a un juicio y creemos que una emoción porque no nos hace sentir de la manera más extraordinaria creemos que es mala y creemos y o, u otra que es este que nos agrada esas son las emociones positivas y no precisamente son alertas como también lo hemos hablado repetidas veces pero sobre todo lo más importante es identificar estas emociones y saber ¿Cómo utilizarlas adecuadamente para crecer, para construir, para crear y no para destruir? Porque justamente al, al tratar de destruir a otros, en realidad estamos hablando más de nosotros mismos que de la otra persona. Eso es fundamental y creo que tú que ahorita tomaste una asociación de coaching, pero que también das coaching y mentoría. Eh, al final de cuentas, el coaching es una manera de demostrarnos que podemos hacer un cambio sobre nuestros juicios. Y creo que eso es poderosísimo, o sea, ¿por qué? Porque el abrirnos tan solo a la posibilidad de cambiar un juicio que nosotros tenemos, pues nos permite a nosotros ya tener esa reflexión que tanto estamos hablando. O sea, el hacer consciente y cuestionar ese juicio que tengo hacia adentro y no hacia afuera, nos permite a nosotros abrirnos a nuevas posibilidades. Y cuando abrimos a nuevas posibilidades, quiere decir que estamos generando conciencia y que estamos reflexionando acerca de esto. Definitivamente, ¿no? Creo que eso es lo importante porque los juicios igual vienen naturalmente y el punto es cómo podemos aprovecharlos precisamente este, a favor mutuo. Eh, el, el, el, el, el, por ejemplo, incluso nuestra mente, pues tal vez puede, puede venir un juicio que podría ser agresivo para, para otros, pero el chiste está en no expresarlo, ¿no? Si no va a sumar realmente, si incluso puede perjudicar, ¿qué sentido tiene el expresarlo? Creo que también es importante el no sentirnos culpables por un juicio que, que proviene pues, precisamente de estos modelos mentales que traemos. Al final de cuentas, simplemente sale, resurge, este y, y bueno, a lo mejor no precisamente tenemos el control sobre, sobre ese surgimiento, pero sí sobre qué hacemos con ello. Pues esos, eh, vamos a ese punto, o sea, al final de cuentas, pues nuestro, nuestra mente siempre va a estar emitiendo pensamientos, pensamientos, hemos hablado de ello, pues aproximadamente 70 mil pensamientos, entonces, dentro de esos pensamientos llegan los juicios, al final de cuentas, ¿no? Y hay juicios hacia afuera y hay juicios hacia ti mismo, y esos también están bien cañones, todos los juicios que tú te haces a ti, ¿no? Por ejemplo... Si, si vas a eh, emprender algún tipo de proyecto como tal, y si tú ya traes un juicio de que eso es imposible, sí. ¿no? O eso no se puede no lo puedo realizar, pues eso quiere decir que yo me estoy emitiendo un juicio a lo mejor de que soy incapaz de realizarlo. Y, y entonces tengo que ir más atrás, ¿no? O sea, de darme cuenta, en realidad, ¿qué se está disparando en mí que estoy emitiendo el juicio de que no lo puedo hacer? De que es imposible hacerlo y que soy incapaz de eso, ¿no? entonces hay que cuestionarlo, agradecerlo, pero hay una cuestión ahí importante, por ejemplo, en este, en esta situación en particular, si yo sigo pensando igual, en mi presente y en mi futuro, me voy a estar cerrando posibilidades en lugar de estar abriéndome nuevas opciones ¿Y qué sería lo peor que pudiera pasar si ese juicio que tengo, de esta, como el que puse, no fuera verdad? ¿Y si se pudieran hacer las cosas? ¿Y si se fuera yo capaz de hacer? ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Sí, exacto, esa, esa parte, eh, el, el no reconocer, no saber observar desde lejos los juicios... Pues puede ser eh, limitat limitativo, ¿no? Este, para, como dices, a hacer algo, para poder trabajar sobre algún propósito en específico, o incluso para, por ejemplo, conocer a alguien. Eh, muchas veces puede ser que nos acaban de presentar a una persona y consideramos que no es afín a nosotros, o este, porque aparentemente tiene una actitud que no nos, no nos, permite la conexión y muchas veces este ya por, por eso nos, nos cerramos no ah, es que esta persona puede ser eh, o engreída o puede ser una persona petulante o alguna cuestión y a lo mejor ni siquiera sabemos realmente no o por ejemplo creo que también lo hemos hablado en otras ocasiones pero cuando nos presentan a alguien y a lo mejor al momento de que saludamos a esta persona igual y la otra persona hace una expresión y, y nosotros interpretamos algo sobre esta expresión pero no sabemos qué es lo que está pensando porque igual no lo no lo manifiesta ¿no? este oralmente y, y podemos pensar que ya le caímos mal o que simplemente igual nosotros no fuimos este Y entonces eso implica pues este, una una posible resistencia al final de cuentas sin tener eh, fundamentos. Y, y vuelvo a caer a la emocionalidad, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿sabes? es que me está viendo feo, ¿eh? es que esto, <risa> y entramos al ego que hemos hablado otras veces, ¿no? O sea, me ha, me ha, me, es que me vio feo, es que no, no, no me habló, es que me cayó mal. Pues no, si no lo conozco no puedo darme cuenta del ser humano que estoy enfrente o que está enfrente de mí y que no puedo, eh, pues, discernir entre todo lo que mi mente me está diciendo que pasa cuando en realidad me está pasando, ¿no? Entonces creo que, no sé Raúl, si el verdadero reto, porque los juicios van a estar ahí presentes, si el verdadero reto para la reflexión es tratar de ver un juicio de manera justa y objetiva, que es difícil porque pues, nuestra misma interpretación de la realidad es subjetiva como personas, ¿no? O sea, yo interpreto el mundo como yo lo veo, tú lo interpretas como tú lo ves, y entonces en realidad cuando emitimos el juicio, ya no es un juicio objetivo, ¿no? Sino, no sé cómo podríamos trabajar en un juicio justo o, o para reflexionar, ¿no? Pues yo creo que una de las cuestiones es precisamente algo de lo que solemos trabajar en coaching, ¿no? Que es el discernir entre los hechos, tal cual, aquellos que precisamente no hay, eh, eh, o, o, o hay menos opción de, de interpretación al final de cuentas, pero no, porque sí le podemos dar una interpretación a un hecho, pero al final de cuentas sí tratar de indagar en hechos en específico, este, y tratar de discernirlos con respecto a alguna opinión en específico, y, y sobre todo también, pues puede ser que igual nosotros aún con esta con información o esos datos que tengamos, eh, podemos eh, estar sujetos a, a, a emitir un juicio, pero lo importante es responsabilizarnos sobre ello, adueñarnos de nuestra opinión y expresarla tal cual, precisamente para poder, este, eh, por lo menos, tener ese, digamos, ese, ese colchón. ¿no? O esa, esa barra de contingencia en el sentido de que, pues, sí, puede ser que yo esté interpretando esto, pero de una vez lo anticipo al final de cuentas, porque no quiere decir que lo que yo observo es la realidad, es solamente la realidad que yo estoy percibiendo. Y de ahí radica algo que mencionaste y que me parece fundamental. De alguna manera, sí, desde mi mente me viene un juicio negativo sobre otra persona o sobre mí mismo. En el caso de que sea sobre mí, sí me lo tengo que interiorizar para decir, bueno, ¿esto realmente es cierto? ¿Qué requiero hacer para trabajar? Y no sentir que mi voz interna me está enjuiciando sobre esta parte. ¿no? Y a esto voy del poder del lenguaje, tanto verbal como no verbal, para ti o para los demás, es poderos, poderosísima la palabra. Y el que tú emitas un juicio negativo sobre alguien, inclusive puede marcarlo toda su vida. Y eso hablamos de un niño, de un adolescente o de un adulto inclusive. Es más, pueden marcar el rendimiento, la relación laboral, la relación fraternal, de, de pareja, de, de, de hijos, de esposos, de amigos. Entonces, si realmente la primera reflexión que tenemos que hacer y que creo que es, es algún punto muy grande que marcaste es, si es algo que no le aporta nada positivo a la otra persona, pues mejor me muerdo la lengua y me pongo el cierre y no lo digo. Y yes. Sí, eh, bueno, ya he escuchado justamente que a partir del, del lenguaje eh, nosotros construimos eh, o diseñamos nuestra realidad, precisamente le damos un significado a nuestra a nuestra realidad y ese es uno de los de los riesgos. Es muy poderosa la palabra, entonces el creo que lo, como bien dices lo más importante es orientarla para poder construir y eso no significa que solamente esté basada en halagos o en comentarios aparentemente positivos. Eh, cuando hay cuestiones que arreglar, que confrontar, también es importante eh, buscar la asertividad, pero eh, con la intención, repito, ¿no? de construir un diálogo, de construir propuestas, puentes para solucionar cosas. Entonces, tal vez haya cosas que verdaderamente en esta interacción con otra persona Tal vez vaya a haber desacuerdos, desagrado entre que entre alguna observación que le llega a ser a otra, uh, se le llega a hacer a otra persona o nosotros la recibamos. Pero lo importante es que está detrás de ese argumento o si solamente es para señalar, para condenar, para agredir y no tiene un trasfondo, como bien dices, es mejor. Este, mantenerse en silencio, ¿no? De hecho, es una de las bases o pilares de la espiritualidad, ¿no? El mantenerse en silencio, a menos que sea mucho más valioso el, el hablar, el expresarse, que el mantenerse callado, pero si no, incluso muchos eh, sabios lo dicen que al final es, es mucho mejor mantenerse callado, todo, el, o sea, la mayor parte del tiempo. Y, y también es un principio fundamental del coaching, ¿no? Al final de cuentas, como coach, pues... Tienes que escuchar más que hablar, ¿no? Y si no tienes nada más que aportar, pues la idea es que este, escuchar y escuchar para ir validando el mensaje que te está mandando el coach, ¿no? Al final de cuentas. Y creo que nuestros juicios están dictados por nuestra emocionalidad, por nuestra historia de vida y por esas creencias que ya hemos hablado en otras ocasiones pueden impactar en positivo o en negativo de alguna manera. Entonces, creo que algo fundamental, como lo estás diciendo tú, es basarnos en hechos para poder distinguir, o sea, hechos como tal, ¿no? Porque pues yo puedo decir, es que mi colaborador es un perezoso. Ah, sí, por, pero ¿por qué dices que es un perezoso? Ah, no sé, pero pienso que es un perezoso. No, o sea, ¿qué te hace eh, eh, emitir ese juicio sobre él? Ah, dame hechos, dame ejemplos, y creo que esa es la labor fundamental que uno, si se puede decir en un proceso de auto-coaching en esto, es, eh, des, o, con un, o con una persona con la que estés trabajando, decir, si, a ver, dame, a ver, voy a verificar los hechos, ah, es que este reporte no lo entregó, ah, y llega dos horas tarde siempre, eh, le, en las últimas dos semanas ha llegado dos horas tarde todos los días, ¿no? Ah, y, eh, no sé, se le, eh, tenemos ciertas tareas asignadas y de las tareas asignadas solo cumple el 10%, bueno ahí hay hechos que podrían validar tu juicio pero habría que ver otras cosas más alrededor pero eso es una manera muy interesante de, de validar o invalidar un juicio que o una opinión que tienes sí, y sobre todo que el, por ejemplo el aseverar que alguien es ¿No? y agregarle un adjetivo también es, es muy temerario, este porque no precisamente eh, a lo mejor la persona no, o sea, la persona no es eso, simplemente a lo mejor ha tenido actitudes recurrentes que aparentemente reflejan eso, pero igual no podemos tal vez saber el contexto, ¿no? Como dices, puede ser que una persona incluso pase por circunstancias complejas y eso implica que como consecuencia no esté comprometiéndose o no está llevando eh, o manifestando los resultados. Pero bueno, eso no significa o no va a excluir las consecuencias de eso, ¿no? Pero al final ya el, el determinar este que una persona es así o no es así simplemente por ciertos... Ciertos comportamientos que nosotros hemos reflejado también es una cuestión que puede eh, incluso pues etiquetar y como tú dices, hay que ser muy, muy responsable en este sentido, sobre todo pues con quién nos dirigimos este tipo de comentarios, por ejemplo, en el caso de los niños, pues en los niños creen prácticamente todo lo que... Eh, van absorbiendo pues lo que lo que nos lo que ven su, a su alrededor y si uno les expresa eh, este tipo de comentarios este pues entonces esto puede marcarle no sabes hasta dónde puede llegar ese comentario sobre todo cuando uno le imprime un grado importante de emocionalidad este, en ese sentido y no sabes que al hacer el, el clic con la emoción también del, del niño o la niña, pues puede este, quedar marcado por el resto de su vida, si es que nunca lo no lo trabaja. Y, y es tan poderosa la palabra, como dijiste, que, que puede llegar de lleno al inconsciente y luego tú... Eh, Estarte generando ese tipo de cuestiones para validar algo que dices, bueno, pues de dónde salió esto, ¿no? O sea, eh, y dices, no, pero en, en la realidad, en tu consciente, estás diciendo, no, no es cierto, pero en tu inconsciente penetró tanto ese poder de la palabra que eh, de alguna manera te generas situaciones para validarla, aunque sea de manera inconsciente, y entonces por eso que viene la reflexión, o sea, en realidad. ¿De dónde está viniendo todo este tipo de historias eh, y juicios que estoy haciendo sobre ti o sobre otra persona? Cuando en realidad, pues, como tú dices, puede estar ocasionado por muchas otras cosas más. Entonces, un verdadero líder, un verdadera persona que empiece a trabajar en un liderazgo consciente en esta parte de la espiritualidad, primero que nada tendría que preguntarse si este tipo de, de cosas están sumando a mí como persona y si me es esa, esa parte de sumar me va a permitir reflexionar y crecer en las relaciones y crecer en las tareas y crecer con mi equipo de trabajo y mis colaboradores y desde la desde la un ámbito pragmático para mí creo que te como líder, te limita eso de emitir juicios como tal tajantes sobre alguna situación que no, no, no tienes todo el contexto completo como para catalogar a un colaborador o a, ¿no? o a otro partner tuyo. Sí, David, sí, definitivamente. Oye, ¿y en qué otros contextos tú has percibido que... Digo, en prácticamente en toda nuestra vida, ¿no? Pero en dónde, en qué otros contextos percibes mayor preponderancia, precisamente de eh, hoy un, una mayor recurrencia de juicios, ya sea, no sé, en tu caso específico, o en algún, te digo, en un contexto en donde tú eh, te involucres continuamente, o que veas en medios, en redes, no sé, me gustaría este, eh, que nos compartieras, por favor. Pues. pues no acostumbro ver noticias, la verdad, porque pues, son juicios al final de cuentas, como lo dices, pero la gran mayoría de la información que llega de ahí no, no, no es muy agradable para mí. Pero sí veo, de repente, en el entorno de los jóvenes, como en, es en el caso en el que nos movemos nosotros, que sí llegan a ser muy inclusivos ya en muchas cosas y que han ido transformando juicios que tenemos de generaciones más atrás a, a estas generaciones, a un ambiente de mayor inclusividad, de mayor sororidad, ¿verdad?, y cuestiones de ese tipo. Pero sí, de alguna manera, sigo viendo esta discriminación o esta segmentación sectorial de los jóvenes. ¿Y a qué me refiero con esto?, están los que les gustan los videojuegos, están los que les gusta son del representativo de básquet de americano de esto, y ya de ahí, por ejemplo, los que son nerds, ¿no? Y los que son este, eh, pues no sé, eh, del grupo de baile, ¿no? Y, y como que entre estos grupos se vuelven como sectarios en lugar de incluyentes. ¿Y por qué? Porque, ah, dicen, ah, es que el del representativo, ah, pues es el de deportes, que está así todo el tiempo haciendo deporte, pero que es, es eh, no es muy inteligente, yo iba a decir una, un adjetivo como tal, no es colaborador, no le gusta trabajar en equipo, es eh, presenta mucha eh, pereza para ciertas actividades, los iba yo a decir con todos los adjetivos que yo les pondría, no, <risas> sin, sin más allá, y no nos damos cuenta de la otra parte, pero ya, lo, por ejemplo, lo, eh, los que son eh, mucho más preocupados por lo académico, ya están enjuiciando al otro. ¿no? Y los que están en el deporte y tienen todo este tipo, a veces enjuician a los otros porque están muy metidos en la escuela, muy responsables, y cuestiones de ese tipo. Entonces, creo que esto en la educación desde... Eh, la hemos estado descuidando. En la educación tradicional, ¿no? la, de la educación primaria, secundaria, preparatoria, y no sé cómo eso impacta ya en la parte universitaria, pero no sé si te pase a ti o tú ves algún tipo de comportamiento distinto en los jóvenes. Sí, es algo que, que, que precisamente este, pues, recuerdo, ¿no? Cuando, bueno, cuando era estudiante, este, digo universitario, en este sentido, que se veía mucho esto. No sé, la verdad es que ahorita. Aunque convivimos con los jóvenes, ya no logro percibir si hay esta división todavía, o, o, que, o que, por ejemplo la persona que, como tú dices, que el que se dedicaba al estudio era el nerd, ¿no? Este, o el que se dedica o matadito, ¿no? Con otra otra expresión al final de cuentas para para este en la que encuadraban justamente una persona estudiosa, participativa, en este sentido, mucho en el mérito en el tema de, de, de académico pero también el hecho de decir, ah, bueno, pues si tú eres bueno para deportes, igual y no eres bueno para este estudiar, ¿no? O si tienes eh, cierta apariencia, ¿no? Este, al final, si cierta forma de vestir, pues puedes brindar más confiabilidad para ejercer una determinada profesión, ¿no? Oye, ¿cómo crees que va a ser esta persona de, o va a tener tal profesión si sí, míralo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se viste. este Entonces, pues esa es otra de las cuestiones. Eh, el hecho también de. Eh, hace ratito lo, lo hablábamos sobre el tema de este el tema de la conmemoración del día internacional de la mujer, ¿no? Y muchas veces el decir que eh, pues una mujer es más eh, cuando el expresarlo cuando se dice que es más frágil, ¿no? Que hay que cuidarla. Esto pues al final está basado en, en, en juicios este y, y por otro lado que el, el hombre no este que no que es fuerte que no llora no que no debe de llorar que él debe mantenerse firme ante las circunstancias para proteger a pues a su familia este entonces como que ese tipo de cuestiones son de las de los aspectos que, que, que sí puedo percibir pero sí de, de los estudiantes no sé ya exactamente si todavía se sigue manteniendo esa esa cuestión o ese, ese atributo pero también otro que veíamos era el por carreras, ¿no? O sea, por decir, si tú estudiabas tal carrera, bueno, pues que si sí eres inteligente, sí, ¿no? O había carreras, no sé si todavía, que tenían hasta eh, unas siglas que era como de nada más mientras me caso, ¿no? ¿Te acuerdas Creo que era MMSA, algo así, sí, no? Sí. Carreras, sobre todo que si mujeres las estudiaban, se categorizaba que solamente era para buscar algún marido este, y casarse y era nada más. Entonces todo ese, al final de cuentas... Juicios que, que sí implicaba este pues una condenación para personas que, por ejemplo, que por convicción podrían tener vocación para, esos, para estos roles. Y entonces el verse en juicios continuos de, de, de intentar ejercer profesionalmente y que digan, no, pero pues es que realmente eh, pues esta, esta carrera ni, ni amerita o no, o sea, no, no tiene ningún, ningún grado de complejidad, cosas pues por el estilo. Y es algo ahí fundamental, los juicios vienen desde, y muchas veces desde la gente más influyente de tu vida, y el, el, los chavos yo, yo lo veo de esta manera, ¿no? Eh, y me vino a la mente esto que dijiste al final de cuentas, eh, a veces lo, la gente deja de seguir sus pasiones y lo que les gusta y estudia otra cosa distinta precisamente por la infancia de un juicio que tuvieron. ¿no? Y me viene a la mente, este mi hijo eh, últimamente me, le ha estado preguntando porque ya va en cuarto semestre, ¿qué, ¿qué quiere estudiar? Todavía no me dice, y en broma me dice, psicología. Pero gracias a que yo cuestioné mis creencias y gracias a que yo he trabajado un poquito en esto, digo, yo ya no tengo ningún juicio sobre lo que él quiera y elige estudiar al final de cuentas va a generar las herramientas para salir adelante en la vida, eligiendo lo que él quiera elegir, pero que le apasione y le guste, ¿no? Pero todavía me encuentro con esos juicios eh, radicales desde la casa, donde dice, no, pero ¿cómo va a estudiar Ingeniería Mecánica? Y es mujer, por ejemplo, cuando hoy en día las grandes oportunidades que se tienen para... Es, que las mujeres estudien carreras STEAM o carreras de, de ciencia e ingeniería. Hay un montón de oportunidades, claro, porque veníamos de generaciones y generaciones donde yo tuve una, una sola compañera de todos los que estudiamos ingeniería mecánica, en mi generación, y en la generación que venía atrás no había mujeres, y en la de hasta atrás tampoco. Y entonces todavía llega el abuelito, llega el tío el abuelo, llega el, alguien de tus generaciones más... Eh, anteriores, a decir, no, no, no, esa es una carrera para varones, por ejemplo. Cuando no es cierto, cuando es una carrera para todo mundo, ¿no? Este, eso es, creo que todavía el poder de eso, o hay, todavía me topo con estudiantes que estudian una carrera porque el papá les dice, para que te dediques a lo que quieres hacer, te tienes que entregar un título. Y ahí están los chavos, y le invierten cinco años de su vida, o cuatro años, para entregarle el título a, a, a, a su tutor o a la persona responsable y poderse dedicar a lo que ellos quieran. Y es cuando digo, ah, ahí están, siguen metidos ciertos juicios que creo que tenemos que ir transformando hacia un ambiente más holístico, más armonioso y que nos permita a nosotros ir avanzando como seres humanos y como humanidad. Porque creo que eso es algo bien valioso Y creo que ese es un juicio que los chavos Han roto fácilmente hoy en día no como hablábamos antes De la, de la parte incluyente De las comunidades LGTB Hace 20 años No era lo mismo que hoy, Raúl Hoy eh, eh, Esa parte inclusiva Es mucho mayor Y es Y a mí me asombra, por ejemplo, mis hijos La manera en que lo ven me dicen, Son dos seres humanos amándose, papá. Eso es lo único que son. Dos seres humanos que se aman, que se demuestran cariño. Me, que, mira, me quedé con la boca callada cuando me dijeron eso, porque sí si es cierto, eso es. Sí, es, sí sin duda, ese este es, por ejemplo, un reflejo de un, un gran avance en este sentido, el poder, eh, expre, o sea, el poder percibir cómo las personas Simplemente se expresan naturalmente porque no es algo que, que ocurriera recientemente. O sea, es algo que a mí eh, me llamó la atención. Hace tiempo vi una película en Netflix, no me acuerdo, se llamaba Los cuarenta y tantos. Eh, o sea, era, tenía un número y justamente es de, creo que por ahí de los años 20 de eh, se, se ve el contexto este, en México. Y justo este, por ahí, no me acuerdo, creo que sí es de los años veinte eh, o cuarentas por ahí y este y precisamente eh, como en esta película se manifiesta este cómo pues los caballeros ahí van con sus esposas y toda esta cuestión pero tienen unos lugares eh, un lugar secreto donde ellos pues eh, se abren a su sexualidad en realidad que todos ellos pues, eran homosexuales algunos este cómo se llaman eh, o sea, en realidad, pues, precisamente, ¿no? Era una comunidad de homosexuales que ahí eh, expresaba, se expresaban tal cual, ¿no? Algunos permanecían como, como se vestían normalmente en el día, pero incluso otros también eh, eran transvestis y toda esta cuestión. Entonces, al final no es algo nuevo, simplemente que ahora eh, pueden permitir ser, simplemente ser. Y, por ejemplo, yo no veo con, con Leonardo, este, que pues él, él está chiquito. Justamente, y, de, y nos ha tocado que estamos en algún café, en algún restaurante, alguna cuestión, y está un, una pareja este, eh, homosexual, y pues nosotros no hacemos alarde ni nada, simplemente, y él tampoco, o sea, ni siquiera, es más, o sea, para él es, no, ni siquiera llama la atención, vaya, él es, no, eh, para él es normal. Entonces, justamente... Este es es es al final de cuentas es algo que ocurre como bien decías como te comentan este tanto Miranda como David pues son dos seres amados entonces al final de cuentas no tendría ni por qué llamar la atención no obviamente uno que te, nacimos con otra cultura aún con la apertura todavía tenemos ese sesgo no ya aún cuando ya nosotros lo respetemos lo expresemos pero todavía pues nos puede causar cierta eh, cierta eh, no resistencia, pero al final de cuentas nos llama la atención. Con que nos llame la atención implica que al final hay un juicio de por medio. Si no, ya no nos llamaría absolutamente la atención. Pero bueno, se canaliza, ¿no? Se canaliza, se respeta y creo que eso es importante. Y te digo, yo leo lo veo y con tus hijos tú ahorita lo acabas de mencionar, pues simplemente es el hecho de decir ahí está y ellos tienen sus propias preferencias, ¿no? no y, y, y ahí es donde justamente yo veo... ¿Cómo de repente hay cuestionamientos que dice, es que le va a influir a otra persona para que pruebe, no? No sé, y, o sea, como igual juicios, ¿no? Y te das cuenta que no es así, o sea, bueno, yo lo, yo lo veo que al final de cuentas no es como que, no es como que les llame la atención, ¿no? Simplemente te digo, es algo normal, es como, me gusta a mí el lado de tal cosa, ¿no? Este, ya otro, otra, y no por eso vamos a pelearnos, ¿no? <risa> Creo que esa es, eso, creo que es eso otra parte fundamental, de, como dices, de, lo, de los chavos hoy en día, sobre esta parte de, de, de, de, de, del, del juicio por ser como tal. Sí, todavía hay esta segmentación de carreras, de cata, categorizar y todo, pero en otros aspectos han desaparecido todo este tipo de, de situaciones o diferencias, ¿no? Y al final de cuentas eso, eh, pues creo que es importante. ¿Por qué? Porque nos hace ir creciendo como sociedad, como seres humanos, como personas. Y quería yo preguntarte, tú en, en tus mentorías como emprended uh, los emprendedores o en, tu, en los proyectos que lidereas, ¿todavía notas esta parte de, de que está presente el juicio no como un sentido de reflexión, sino como un sentido de denostación? De de hacia los colaboradores, hacia el proyecto, no o sé, sea, hacia el emprendedor en sí mismo, no sé. Sí, pues, puede haber, como, como en todo contexto, al final de cuentas, este, pues sí, sí, de repente se percibe este, estos, estos juicios en cierto sentido, ¿no? Uno, desde, por ejemplo, el el, el, el creer que ciertas actividades no van a ser rentables, por ejemplo, ¿no? El decir yo quiero emprender un proyecto de tal naturaleza y, y dar por hecho que porque es una naturaleza a lo mejor que es más afín a un a una pasión en específico, tal vez que pensar que no va a ser posible generar rentabilidad. Esa es una que lo percibo. Entonces, entonces algunos buscan las oportunidades de, no sé, la pregunta típica ¿qué negocio piensas que ahorita podría ser bueno, ¿no? Montar y al final de cuentas, pues no hay un chorro de opciones en Google que podemos encontrar, lo he hablado en otras ocasiones, pero pues no no se trata de eso realmente. Si, este, si no hay un conocimiento, no hay experiencia, no hay un, algo que uno pueda aportarle ahí pasión, amor, entrega, ¿no? Habilidades, o sea, si no hay algo que se pueda aportar, cualquier oportunidad, por más eh, en tendencia que se encuentre, no va a ser sostenible, no va a tener el impacto. Entonces, esa es una de las, de las cuestiones, ¿no? Un juicio es, a lo mejor, el querer solo buscar las oportunidades que se encuentran en tendencia y descartar otras, ¿no? este Esa podría ser alguna. Dos, el hecho de que eh, pensar que no puede ser compatible o sea, pensar, mejor dicho, que emprender solamente tiene que ver con crear una empresa, ¿no? Entonces... Esa también es otro eh, de los juicios, porque me ha tocado sobre todo en estudiantes que me dicen, no, es que yo no quiero emprender, ¿no? Este, pero se refieren a, a ellos a no crear una empresa, a no constituir, a no construirla desde cero. Pero en realidad sí quieren emprender, quieren emprender su propio camino, su propia profesión, tener, dejar su propio legado, ¿no? O sea, porque en las conversaciones que llegamos a tener, sí lo manifiestan. Entonces, simplemente ese es otro de las, de los juicios que podemos encontrar ahí, este, eh, y luego ya cada vez se ha desmitificado más, pero el hecho de, de creer que si emprendedor, pues tú puedes hacer lo que se te dé la gana y no tienes. O sea, que como no tienes jefe, pues tú tienes toda la libertad no de, de, de hacer tener tu tiempo libre y todo. Y en realidad, pues suele suele ser. Todo lo contrario, porque justamente eh, necesitas tener un mayor orden, enfoque específico hacia, o sea, tú vas a autodirigir el proyecto, entonces eh, necesitas establecerlo, encaminarlo, porque no va a haber alguien que te esté diciendo, oye, si sí vas por buen camino, no, este sino uno mismo va a crear las reglas del juego. Que, que va a jugar. Entonces, ese es otro, ya cada vez es menos, creo, ese ese perfil. De hecho, al contrario, muchas veces no quieren emprender por lo mismo, por lo demandante que puede ser, ¿no? Pero este, pero bueno, también es uno de los ejemplos. Estos ejemplos creo que lo, lo, lo visualizo también en, en los chavos cuando me llegan a mí la elección de carrera, ¿no? De repente, ¿cuál es la carrera que, que más dinero te va a dejar? cuáles son las mejores pagadas de ingeniería, ¿no? Y al final de cuentas, eh, pues cualquier profesión puede ser bien pagada, ¿no? Si eso es lo que te interesa, la parte de remuneración. Solo como tú dices, tienes que buscar y autodirigir tu carrera pues para tener diferenciadores que te permitan ofrecer al mercado una, en una necesidad algo que sea valioso y que te lo remuneren como tú, tú eliges que te lo remuneren, ¿no? Y no, es que si estudio, por ejemplo, psicología, ¿no? Pues, ¿de qué vas a, vas a...? Me acuerdo porque es un ejemplo típico que me da mi esposa. Yo debí de haber estudiado psicología, pero mi papá y mi mamá y los demás me decían, no, pues, ¿de qué vas a trabajar? Vas a terminar de maestra, ¿no? Y al final de cuentas, como si eso fuera algo eh, malo, ¿no? Al final de cuentas, o algo que no pude... Date y... Después dice, ahora ya en prospección, digo, no, pues simplemente si lo hubiera estudiado, que todo es perfecto, al final de cuentas todas las elecciones son perfectas y por algo no lo estudió, este, seguramente hubiera yo dado terapia y cuestiones de ese tipo y me hubiera ido muy bien porque me gusta escuchar a la gente, me gusta empatizar con la gente, me gusta cuestionarla, me gusta confrontarla en muchos aspectos y todo eso, pues seguramente me hubiera llevado por ese camino de manera eh, exitosa. Y hoy en día también esta parte de, de, de ver figuras, este como tú lo dices, que han llevado tiempo de trabajo, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, o sea, esta parte del de, de youtuber, del tiktoktero, de cuestiones de ese tipo que tampoco ha sido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero tú crees que se vuelve exitoso de un día para otro, pero no ves toda la historia que hay detrás. Entonces, hoy eh, puede ser que estos juicios se vuelvan a decir, ah, yo quiero ser como él, o yo quiero ser esta persona, pero no ves todo lo que hay detrás para poder llegar ahí. Y yo creo que eso es un ejemplo firme del emprendimiento, al final de cuentas. Antes se catalogaban estas situaciones de, de esta manera, y... Decías, ah, pues es que el emprendedor es bien padre, porque pues yo soy el dueño de mi tiempo, yo puedo estar aquí en la playita, y pues tienes ese tipo, y como dices tú, pues es todo lo contrario. O como era antes la sociedad, yo todavía vengo de una generación donde se estigmatizaba el castigo, este, el error, se puntualizaba y se señalaba como tal. Y hoy en día se entiende que el error es un proceso de crecimiento y de aprendizaje para generar otras oportunidades, ¿no? Y para ir eh, pudiendo este crecer como persona y como profesional. Sí, ese es otro punto, precisamente, el, el, el cómo hemos ido modificando el paradigma con respecto al error. Este, y hoy yo no, ya no es Ya no tiene ese grado, en algunos casos Todavía, pero ya no tiene ese grado de penalización Que implicaba antes Este, el, el, el, el, el tache, ¿no? Este, tal cual Desde la escuela, ¿no? El, el salir mal Por ejemplo, eso implicaba, era Motivo de un castigo, motivo De una penalización, tanto académica Como familiar, ¿no? Y entonces, pues, uno, uno muchas veces Lo que hacía era buscar tener el resultado A toda costa, con tal de no vivir las consecuencias Negativas, ¿no? de este de, de de salir mal. Y entonces, ¿qué implicaba eso? Pues que muchas veces el aprendizaje no era sostenible, solamente se hacía para este para un determinado este, logro a corto plazo. Entonces, hoy en día eso a poco a poco se ha ido modificando. Hay obviamente siempre va a haber un aprendizaje. Como lo hemos dicho, mientras estemos aquí vivos, es porque hay algo que aprender. Entonces nunca va a ter, quedar terminado este el producto, digamos. Pero lo que sí es importante es eh, que nosotros hemos evolucionado incluso pues las empresas más pues, mejor posicionadas hoy en día son aquellas que cometen grandes fallas y tienen presupuestadas esas fallas no este las tienen dentro de su plan o sea, sus objetivos estratégicos tienen grandes recursos para poder brindarle confiabilidad a sus colaboradores no para que fallen este eh, Para que prueben, porque justamente en la prueba hay un, un de hecho, hay más, más probabilidades de que fallen a de que acierten, pero precisamente se les permite eso y de ahí pues puede surgir, han surgido las grandes innovaciones al final de cuentas. Y, y, y como dicen incluso, ¿no? Mejor fallar, si vas a fallar, falla rápido y barato, ¿no? Y para adelante, porque al final vas a aprender, si lo ves con ese sentido de aprendizaje en lugar de sentir culpa o castigarte porque fallaste, entonces te va a ayudar a crecer, ¿no? Es simplemente, de hecho, es un tesoro que tú vas a encontrar en el camino. Vas a decir, ah, bueno, yo la, yo la, la fallé en esto, perfecto, que puedo hacer de, de mejor manera para la siguiente ocasión, no? Este, y entonces, pues ahí, ahí vamos en ese, en ese camino, pero sí es algo que, que es uno de los juicios que creo que también hemos ido evolucionando. Y me vienen realmente eh, los famosísimos unicornios de eh, mexicanos, ¿no? Bitso, eh, estas empresas que, que, que se han vuelto ahora, Kavak, ¿no? Eh, muy conocidas y famosas en este momento por sus modelos de negocio y por ser las primeras, ya hay otras más que no recuerdo ahorita, pero seguramente tú que estás metido en eso, yo, yo no lo estoy tanto, este, si vas más atrás, no fueron la primera empresa que intentaron hacer, seguramente, ¿no? Y no por eso... Se enjuiciaron y dijeron, ah, yo soy un fracasado, no puedo, no lo voy a hacer, ¿no? Por el contrario, fueron como el driving force para ir generando nuevas ideas, ¿no? Y eso está muy padre porque, es, ah, este es mi impulso para intentarlo de nuevo y este es mi impulso para intentarlo de nuevo. Y voy a este ejemplo que puse, pero también, por ejemplo, yo soy un admirador de Michael Jordan y él decía eso. Para haber hecho la cantidad de tiros ganadores que hice, fallé como 10 veces más de, lo que lo de los que logré. Pero eso me hizo resiliente para que en ese momento llegara y lo pudiera yo hacer. Las pocas veces que me salía, ¿no? Sí, exacto, exactamente. Sí, lo bien lo mencionaste. Este, si vemos las historias de, los, de estos emprendedores. Eh, esto eh, en general, ¿no? Vemos que eh, intentaron otros proyectos y no, no siempre cuajaron, o como dices ahorita con Michael Jordan. ¿no? esa entrega precisamente algo que se caracterizó es la entrega la disciplina el dar ese esa milla extra con, por encima de, de su equipo este y que lo vemos con otros deportistas al final de cuentas no porque son lo que son porque logran lo que logran porque precisamente este cuando cuentan las las historias precisamente algo que hacen es que eh, pues entregan mucho más y tienen obviamente sus lados polémicos de alta exigencia y de repente conflictos con su equipo porque no están al mismo nivel este que ellos, y ellos a lo mejor buscan lo mismo, pero al final vemos esta parte que está detrás, que no es fortuito, ¿no? Si sí vemos la magia ya en el, en el campo, en la cancha, pero todo lo que implicó para llegar ahí fue toda una preparación, ¿no? Y lo mismo con las, las empresas, ¿no? Es algo que, que sucedió de manera fortuita. Ahorita con la, digo, ya vivimos en otra época y podemos encontrar unicornios que tienen, tienen menos de un año de creación, por ejemplo, ¿no? Este, pero al final sí implicó todo un bagaje. O sea, no, eso también es importante analizar que no es un equipo sacado de la manga, ¿no? Normalmente estudiaron en un determinado lugar, en un contexto, en un ecosistema que les favoreció. Ya emprendieron, trabajaron en startups o en empresas tecnológicas de alto nivel, adquirieron un bagaje, después lo llevaron a otro lado, se asociaron con personas muy competentes en cierto ámbito. O sea, no es no es gratuito, ¿no? Este, al final de cuentas. Entonces, eh, es, un, es un tema eh, súper enriquecedor esta parte de, del juicio porque estamos llenos de, de ellos y lo importante, como lo, lo decíamos en el título, no es, no es que estén mal los juicios en sí, sino es simplemente cómo los vamos a utilizar a favor eh, nuestro y del entorno. Y, y, y da para mucho más, porque ahorita me vino a la mente el, el juicio que tenemos hacia la clase política, ¿no? Del país o de, del mundo, ¿no? Al final de cuentas. Si a lo mejor no conocemos el trasfondo y puede ser gente que se ha dedicado a la política de años y que el, el dinero sí lo ha labrado a través de negocios lícitos y cuestiones de ese tipo y tienen una carrera de vida política, ¿no? Pero hay muchos otros que sí lo han hecho de otra manera, pero al final de cuentas es, es establecimiento de, de estos juicios y que nos permitan, la realidad es que nos demos esa oportunidad de reflexionar qué me está generando este juicio, para qué lo estoy generando mentalmente o por qué me está saliendo, por qué estoy pensándolo y decir, bueno, esto en qué me está ayudando y qué me está aportando a mí como persona para mi crecimiento y para ayudar a crecer a mi equipo, a mi organización, y a hacer un mundo mejor, ¿no?, al final de cuentas. Sí, y, y justo para ir finalizando, no sé si tú has visto la, la, una serie que se llama Lucifer, este de Netflix, que justamente esa me, este, la, me gusta mucho. Ah, creo que se va, creo que se una alumna tuya, ¿no? Sí, este, el chiste es que... Uh, Sí, sí, pero Lili, nos podrías dar unos cinco minutos, estamos terminando. Ya, ya, justo Andrés. Sí, sí, gracias. Sí, parece que es, eh, bueno, el chiste es que, ¿cómo se llama? Es que creo que era, hermana. o sea, te dije, es, es hermana de una alumna mía, pero, este, es un juicio, porque como vi un apellido similar, ya, ¿no? Este, pero bueno, concluyamos y ya lo vemos para la siguiente, la siguiente, lo retomamos en el siguiente podcast, ¿va? Pues nos despedimos el día de hoy, eh, ya se nos colaron aquí en la transmisión, <risa> gracias del oficio, ¿verdad de Andrés? Que es en vivo, eh, despedimos la eh, la transmisión del día de hoy, esperemos que sea de su agrado y que eh, eh, pues se lleven alguna reflexión que nos las compartan a través de nuestro espacio de Conciencia Tech o en la estación de tráfico 109 y agradeciendo siempre su atención y que estén compartiendo con nosotros este espacio que nos gusta, lo disfrutamos y que esperamos que de alguna manera aporte algo a alguien, con eso nos sentimos más que halagados y más que contentos. Y un saludo Andrés y gracias por siempre estar presente en la producción.